Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, empezamos a ver la clasificación del tejido óseo, ¿vale? Como habíamos dicho anteriormente. Bueno, pues, eh, si nos fijamos en el cartílago, en la clasificación del tejido cartilaginoso, eh, pues, iba a depender del tipo de fibras que fueran a componer este tejido cartilaginoso, ¿vale? En el tejido óseo, para nada sucede así. Va a depender de la estructura, ¿de acuerdo? Yo, por tanto, puedo tener dos tipos de tejidos, ¿vale? Que es el tejido óseo compacto, ¿vale? Y el tejido óseo, que va a ser eh, esponjoso. Bien. Eh, para poder explicar estos dos tejidos, bueno, pues me voy a ir a un dibujo que ya tengo hecho, y que voy a hacer, perfecto, de un hueso, ¿vale? Si yo tengo este hueso, le meto, hago un corte axial, ¿vale? Bueno, pues me puedo encontrar con... Esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces yo tendré una parte muy superficial externa que es el periósteo, ¿vale? Me encontraré luego debajo del periósteo lo que es el tejido óseo compacto, ¿vale? Y, pues, eh, más profundamente me voy a encontrar lo que es el tejido óseo esponjoso. ¿Vale? Empezamos con el tejido compacto, ¿vale? ¿Qué es lo que caracteriza a este tejido Compacto, pues fijaros, estas es estructuras que estoy dibujando aquí de naranja, ¿vale? Que a simple vista, bueno, no lo vemos. Entonces lo que voy a hacer es un zoom, ¿vale? Os lo voy a poner aquí al lado, ¿vale? Y aquí la tenemos. Bien, ¿cómo llamamos esta estructura? Bueno, pues se llama osteona. ¿Vale? ¿Vale? Y es la unidad estructural del tejido óseo compacto. Bien, bueno, pues esta osteona, ¿vale? está, eh, bueno, se trata de una estructura circular, ¿vale?, está ordenada en láminas concéntricas, fijaros aquí, una, dos y tres, ¿vale? Estos son láminas, se llaman así, eh, láminas concéntricas. ¿Vale?, en estas láminas concéntricas, bueno, es donde voy a encontrar toda la matriz extracelular del, del tejido óseo, donde voy a encontrar también lo que son las fibras de colágeno. Eh... También, fijaros, podemos ver estas estructuras de aquí, ¿no? Que son, eh... que tienen así como forma, salón, con un poco de forma de, de ojo, ¿vale? Pues, ¿qué será esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esto representa un osteocito, ¿vale? En su laguna. Vale, con lo cual tengo una serie de láminas concéntricas, ¿vale? entre las láminas me voy a encontrar, los, estarán ubicados los osteocitos en su laguna, ¿vale? Y también un tercer componente ¿vale? que, eh, que son todos estos canales que veis por aquí blancos, ¿vale? que van de la periferia al centro. ¿vale? Bueno, pues estos canales ¿vale? lo voy a, los voy a denominar canalículos. ¿vale? Estos canalículos, ¿vale? su función principal es que el aporte sanguíneo a los osteocitos. Fijaros que tenemos unos osteocitos que a lo mejor están muy superficiales dentro de la osteona. Y la única forma que le llegue aporte de nutrientes, ¿vale? es a través de estos canalículos. Estos canalículos van a ir todos dirección concéntrica, ¿vale? ¿hacia dónde? Bueno, pues a esta estructura de aquí, que la puse de color marrón, pero lo que me está representando es un conducto, un conducto central, ¿vale?, que es el conducto de Abers. ¿vale? Por donde van a ir, por donde van a pasar vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Eh, esto en cuanto a la osteona. Bien, nos vamos entonces ahora a ver lo que es el tejido oso esponjoso, ¿vale? Entonces, el tejido oso esponjoso, ¿vale? Pues, eh, no va a haber, no contiene osteonas, ¿vale? Y... Lo que sí nos vamos a encontrar, bueno, pues con unas estructuras también laminares, ¿vale? Que forman trabéculas. Estas estructuras laminares, bueno, pues están dispuestas de forma irregular, ¿de acuerdo? Forman una serie de columnas y, ¿vale? Delimitan, pues, unos espacios, ¿vale? Fijaros, en naranja estoy cubriendo lo que son las trabéculas, ¿vale? ¿Vale? Voy a poneros le voy a poner aquí, trabécula, ¿vale? Estas son la trabéculas. ¿Vale? En estas trabéculas es donde yo me voy a encontrar, voy a dibujar una trabécula así, ¿vale? Me voy a encontrar todo lo que es el osteoide, la matriz osteoide, ¿vale? Y las fibras de colágeno. Y también me voy a encontrar, fijaros, mi osteocito con, viviendo dentro de su laguna. Estas travéculas había comentado anteriormente, que lo que hacen es delimitar una especie de espacios, ¿vale? Estos espacios van a contener médula ósea, va a ser médula ósea eh, pues, roja como médula ósea amarilla, ¿de acuerdo? Y esta médula va a estar irrigada, ¿vale? Por vasos sanguíneos, ¿vale? Y son lo que, los que realmente eh, pues, van a nutrir a estos osteocitos. Y esto es lo que tenéis que saber eh, del tejido esponjoso. Creo que sí. No me dejó nada más. No. Bueno. Pasamos entonces a ver la osificación endocondral e intramembranosa. Hasta ahora, chicos.